La Fiscalía ordenó la liberación de los seis estudiantes de la UPEA que la jornada pasada... ...fueron detenidos por inmediaciones de la avenida Montes. Estos tenían en su poder bombas molotov, petardos y bebidas alcohólicas. Sí, los seis detenidos han sido puestos en el Ministerio Público... ...se encontraban en calidad de arrestados... ...y bueno, el fiscal dispuesto su liberación... ...después de haber cumplido las ocho horas de arresto. Eh, de acuerdo a la información directa, se han encontrado bolsas... ...donde en el interior había botellas, había combustible... ...y bueno, se ha valorado todo eso... ...por eso se han, se han, han sido conducidos en calidad de arrestados. Hasta la madrugada de esta jornada, los estudiantes fueron liberados. Sin duda alguna es preocupante... Para las fuerzas policiales, ya que hay muchos artefactos que pueden causar un daño. Recordemos que la policía lo único que está haciendo es cumplir su misión constitucional y, bueno, pedir que no, no se produzcan más agresiones y no de este tipo. Sin duda, la investigación va a continuar. Es un proceso que se sigue de acuerdo al Código de Proyecto Penal, pero sí, evidentemente, ayer estaban bajo ocho horas de arresto. El fin de estos instrumentos explosivos, como bombas molotov y petardos, tendrían como objetivo dirigirlos contra la humanidad de efectivos policiales, como en anteriores movilizaciones.